me vine aquí a Córdoba, fui a hacer la entrevista y bueno, en la entrevista se me comentó las condiciones y las funciones a realizar. Las condiciones que me dieron era que mi jornada laboral iba a ser de 6 horas diarias, que iba a tener un sueldo de 750 euros al mes con 14 pagas, que iba, que tenía un día libre para mí y que aparte tendría mis horas de descanso. Aparte se me incluía la casa con luz, gas, agua e internet. Cuando llegamos nos enseñaron las instalaciones. Ahí fue cuando nos dijeron que el agua que íbamos a tener, que no, que no era potable, que entre otras, entre otras cosas tenía restos de palomas muertas. Y bueno, tampoco le dimos mayor importancia a eso, ya que se nos dijo que en pocas semanas iba a estar solucionado el tema del agua y que no nos preocupásemos. Eh, ahí fue cuando conocieron a Laura, y entonces hablaron conmigo y me dijeron que les gustaría que Laura no buscara trabajo fuera, que fuese una cuidadora más, pero que de momento no le, no le iban a poder hacer un contrato. Y a los tres días volvieron a, a hablarme y me dijeron que al final el contrato se le iban a hacer a ella, y no a mí, porque al yo no tener graduado, graduado escolar de la ESO, pues no podían optar a... A una subvención, y a ella fue pues cuando estuvieron, cuando contactaron, o sea, cuando le comentaron a ella el tema de, de hacerle un contrato y tal. Sí, a mí me hicieron el contrato un día 20, aunque desde el día 13 empezamos a trabajar los dos. Desde primera hora fue cuando ya al llegar allí nos dimos cuenta de, de cómo era el trabajo, de que íbamos a estar los dos solos dentro del refugio, de que nadie nos iba a ayudar, eran todos los perros a nuestro cargo, teniendo que trabajar ya las 6 horas era, era de risa, o sea, desde por la mañana hasta por la noche, y por la noche se lloraba algunos y se peleaban. Teníamos que salir en todo momento y estar pendiente de todo si llegaba un camión. Es decir, lo que nos habían dicho en la entrevista era todo mentira. No, fue cuando nos dimos cuenta de dónde nos estábamos metiendo, pero claro, mmm, pues te esperas que nos pedían paciencia, nos decían que de momento no podían hacer los dos contratos, que era una asociación y entonces teníamos que esperar a que nos hiciera, a que ellos pudieran hacer los dos contratos y nada, pues seguimos trabajando, pero claro, el primer, la primera nómina que recibimos no era solamente que tú uno tenía un contrato, sino que solamente cobraba uno, solamente había cobrado yo, pues esa, tenía un contrato de 40 horas semanales y cobraba yo por el trabajo, de los dos durante 12, 13, 14 días que 16 horas diarias. Y nada, pues seguimos ahí aguantando. Y luego en abril fue cuando ya le hicieron el contrato de trabajo a él. Que pensábamos que ya era por fin los dos a jornada completa y tal. Pero resulta que lo que hicieron es reducir para mí la jornada para poder hacerle a él el contrato. Y a él le hicieron la jornada completa y ahí me redujeron a, <coughs> a 25 horas semanales. En la nómina también nos ponías o a ellos nos dijeron que la casa nos la ponían ellos gratuitamente y que en realidad era que en la nómina se nos descontaban en un principio 1.400 euros por saber una especie y luego al tener los dos contratados pues se nos reducían 200 euros de la nómina cotizada a 200 cada uno. Es decir, que nos estábamos pagando nosotros con nuestra propia nómina la casa. Hablamos con Javi para ver si lo de la, nos iban a pagar lo que no nos habían pagado, si nos iban a hacer el contrato a los dos y nos dijeron que sí, que lo mismo, que otra vez, que tuviéramos paciencia, que entendiéramos su situación, que era una asociación y que no, todavía no podían, pero que ellos lo tenían en cuenta y nos, iban, y nos lo iban a hacer. Claro, porque es que cuando, cuando vimos la primera nómina, cuando me dijeron a mí que aunque a ella le hiciesen el contrato, las cosas seguían igual, que yo también iba a estar cobrando igualmente, al recibir la primera nómina y al ver que solo le habían pagado a ella, hablamos con, con Javier y le comentamos el tema y nos dijo que sí, que, que eso lo tenían pendiente, que nos lo iban a pagar más adelante, pero que ahora mismo, ahora mismo no podían. Entonces, como ha comentado mi compañera, el día uno nos hicieron, me hicieron a mí el contrato ya indefinido y ahí ella le hicieron una reducción de jornada, de jornada. En la firma de los contratos, Javier, Javier nos dijo que, que no le hiciésemos caso a lo que ponía el contrato en cuanto al tema de, hora, horas. de horas y tiempo libre y tal que se excusaban que esto era un trabajo muy sacrificado y que había que, había que echar horas que el contrato no lo hacían pues por simple formalidad y ya está seguimos, seguimos aguantando haciendo todo tipo de funciones aunque no estábamos contratados para ello hacíamos de veterinarios, de mozos de carga y descarga, de fotos a los perros, vídeos a los perros también, hacíamos de todo y bueno, ayuda por parte de voluntarios y miembros de la asociación no hemos tenido nunca exceptuando los, las 12 horas libres que nos daban los domingos eh, que era cuando subían y bueno, ellos también nos decían en ese aspecto que, que nosotros en nuestra jornada laboral no que solo librábamos lo que era nuestra jornada laboral que no teníamos derecho a librar el día, el día libre y que tampoco podíamos salir del cortijo pero que nos dejaban salir por hacernos un favor entonces estuvimos hablando entre nosotros porque ya llegó un punto en que no, en que no podíamos aguantar más, al ver tantas mentiras y, y tantas cosas, y nada, nos decidimos los dos a hablar con ellos, eh, les pedimos que por lo menos dejaran descansar cuatro horas por la tarde, de 4 a 8, eh, pues para poder comer y poder relajarse un poco y luego por la, por la noche seguir otra vez con la tarea. Y que, por lo menos, y que se respetara también nuestro, nuestro día libre. Eh, nos lo negaron todo, dijeron que en, cuanto, que en cuanto a las horas de descanso de por las tardes dijeron que eso no podía ser, que hay, aquí había que estar 24 horas pendiente todos los días y en cuanto al día libre, lo que he comentado antes, que solo teníamos derecho a librar lo que era nuestra jornada laboral y que no podíamos pillarnos tampoco el día libre. Claro, también había días libres en que nosotros teníamos que levantarnos a las 6 de la mañana para recibir a cualquiera que viniese a recoger o a dejar algún perro en el refugio. Y ya, bueno, pues a partir de hablar con ellos y de pedirles derechos que, que nos corresponden, fue cuando empezaron a venir, a venir los problemas. En vez de avisarnos, oye, por pues mañana va a llevar un perro, no lo ocasiona directamente cuando estaba en la puerta del refugio, aquí tenés el perro, no nos avisaban de nada es que se iba un perro de viaje adoptado no nos decían ni quién se iba ni por qué se iba directamente ese mismo día, sacame este perro que se va a ir que se lo llevaban a algún sitio a castrar o algo tampoco nos decían ni cuándo se iba ni cuándo iban a volver era ya toda una manera de presión para hacernos el trabajo más molesto saber, y a ver si nosotros pues nos dábamos por vencidos sí. y nada, seguimos trabajando igual de... Cada vez que llegaban llegaba por la tarde, a lo mejor a las 5 de la tarde te llegaba un camión tenías que descargarlo. A las 6 de la tarde te venía alguien a recoger un perro, o sea, era desde por la mañana te despertabas para darles de comer y sacarlos, hasta por la noche les dabas, los sacabas y les dabas de cena y les volvías a meter todo el día pendiente de lo que a ellos les apeteciera sin un, sin un descanso. Incluso llegaron ya, cada vez que se iba un perro ya ni siquiera dejaban que nos, de que nos despidiésemos de los perros, y claro, todo el animal le pillas un cariño porque estás 24 horas con él y, y pues le pillas un cariño al igual que el animal te lo pilla a ti. Pues ya ni nos dejaban despedirnos de ellos de ello, ni nos avisaban. Y esto ya fue lo que, lo que, lo que nos llevó a contactar con, con el sindicato CNT y comentarle nuestra situación para ver qué es lo que, qué es lo que se podía hacer. Y nada, nos estuvieron asesorando. Y esta gente, entonces esta gente, la, los directivos de Galgot del Sur, se enteraron que habíamos estado hablando con el sindicato y a los pocos días fue cuando se presentaron con... A mí me dieron una carta de despido improcedente en la que alegaban bueno, pues que teníamos, tenía yo problemas con la junta directiva y que eso llevaba al mal cuidado de los perros y a mi compañera le dieron la notificación de, de fin de contrato. Vamos aguantando, pero la verdad que es duro, ¿sabes? Porque ves que van saliendo mentiras, que no hacen más que ir a atacarte cuando realmente lo único que estás pidiendo es que, que te den lo que es tuyo, ¿sabes? Que te reconozcan que te han engañado, que has estado trabajando sin contrato, que has estado trabajando, sin más horas de lo que te correspondían, sin tu contrato, sin ninguna hora sin extra que te pagaran, todo te daban largas, todo te decían, sí, sí, tranquilos que ya te pagaremos, sí, sí, tranquilos que ya lo haremos, sí, sí, hasta que han decidido echarte y de repente te echan y te dicen que no reconocen nada de lo anterior, sabes, que todo es mentira, que eso es todo, es todo falso y que te vas con una mano delante y otra detrás. A él le ofrecieron 269 euros y, y adiós muy buena, sabes, ya... Hemos estado viendo también que ahora esta gente está diciendo que lo único que buscamos es dinero. Eso eso es totalmente falso. Lo único que queremos es lo que legalmente no, no corren, nos corresponde. Creo, esto es mi punto de vista, yo creo que están utilizando, están confundiendo a la gente con el tema voluntario y, y, trabajar, y trabajador. Que O sea, claramente no es lo mismo. Un voluntario... Va en su tiempo libre y ayuda si quiere, un trabajador se le está pagando, se le está pagando por ello. Esta gente no, no lo ve así, esta gente se está escudando en que es una asociación sin ánimo de lucro y que no tienen dinero y que hacen una labor social para, para desviar un poco el tema sobre, sobre la, la explotación laboral. Al principio entendíamos que era una asociación y como hemos trabajado ya anteriormente en protectoras y entendemos que a lo mejor puede ser una asociación que no tengan dinero, entonces con la buena fe, nosotros esperábamos y esperábamos, teníamos paciencia, pero cuando te toman el pelo, pues al final tienes que mirar por también todo lo que te han hecho y te reconozcan, no es simplemente el recoger el dinero y ya está, como dicen, lo que queremos es que se reconozcan, como hemos estado allí trabajando, que hemos sido dos trabajadores, que hemos dado todo lo que nosotros teníamos para poder ayudar a esos animales, y ellos se han aprovechado totalmente de nosotros. A la gente que, que esté en nuestra misma situación, eso que que no se callen, que peleen y, y que adelante, que siempre que van a tener apoyos porque por suerte siempre hay cada vez somos más, ¿no? los que los que luchamos contra este tipo de, de cosas y los que no, no vamos a soportar pasar por este por esta. volver a la esclavitud. Claro.